Hoy vamos a hablar de cómo prevenir la aparición de infecciones respiratorias y qué es lo que está pasando nuevamente con los casos de infección por el virus SARS-CoV-2 o coronavirus. Lo primero y fundamental es el lavado de manos. Recordemos que lavarse las manos es un factor clave para prevenir cualquier tipo de infección. Debemos hacerlo antes de consumir cualquier tipo de alimento o con un lapso no mayor a cada dos horas. Asociado a eso, el uso de la máscara quirúrgica, especialmente en áreas de altas aglomeraciones o espacios cerrados, es fundamental. Las personas que tienen enfermedades asociadas como EPOC, asma, falla cardíaca, diabetes o que de alguna manera reciben medicamentos para alterar o modificar su sistema inmune, son personas que tienen un riesgo mayor a adquirir este tipo de infecciones y a tener complicaciones asociadas. A este tipo de enfermedades. O además de eso, de estas recomendaciones, el mantener una vida saludable con una actividad física, una alimentación balanceada y unos espacios de descanso adecuados también se convierten en claves para poder prevenir la aparición de este tipo de infecciones. Tienes dudas o comentarios, no olvides dejar en la parte inferior. Estás para poder nosotros tratar de resolverlas o guiarte en los diferentes procesos que consideres. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las diferentes redes sociales.